Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Bien o no? Eh, espero que se estén cuidando. Oiga, muchas gracias por ver el video anterior. Pasó de las 600 reproducciones. Oh, buenísimo, chévere. Ayúdenme con el like, me gusta, por favor, y la suscripción. Es muy importante que me ayuden ahí con la suscripción, porfa. fa. Eh, y bueno, hoy les voy a hacer la segunda parte de Telegram y les voy a enseñar truquillos como cerrar bien la cuenta de WhatsApp, o sea, de verdad que se cierra la cuenta y en Telegram vamos a agrandar la letra, les voy a enseñar a hacer traducciones en Telegram y los que se queden hasta el final les voy a enseñar cómo subir una foto en Instagram sin perder tanta calidad. Entonces, para adelante. Bueno amigos, entonces eh, voy a grabar la pantalla para poner las dos cosas, eh, déjenme... Confirmar que la pantalla de mi celular está grabando. Ahí está grabando, correcto. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es exportar sus conversaciones a otros sistemas de chat. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de una manera muy sencilla. Entonces, escogen el contacto. Entonces vamos a coger aquí un contacto, por ejemplo, Alca. Y yo le digo aquí en donde hay más opciones exportar chat y ahí lo permite exportar a telegram obviamente ustedes ya tienen que tener ese contacto creado en los dos chats una vez ya exportan los chats y acá les hago una aclaración los formatos de voz de whatsapp son diferentes a los formatos de voz de telegram así que no les va a pasar los mensajes de voz y yo creo que las fotos tampoco las pasa porque whatsapp las comprime todas en cambio en telegram ustedes si ya lo están manejando se dan cuenta que la foto sí pasa jpeg o bueno el formato que estén usando entonces cuál es la manera correcta primero de desinstalar eh, Whatsapp entonces ustedes deben ir a configuraciones donde dice cuenta borrar mi cuenta ustedes aquí escriben el número entonces voy a poner aquí mi número y borrar cuenta les pregunta por qué la razón, entonces voy a poner aquí otra y borrar mi cuenta, borrar mi cuenta. Listo, eh, yo ya le había avisado a mis familiares, a mis amigos ya desde hace varios días que yo ya iba a instalar WhatsApp, yo de hecho hace mucho que ya solamente trabajo con Telegram, entonces pues ya el re realmente el, mes, el mes que me dejaba aquí por esta aplicación era muy poco y bueno ya por fin eh, nos podemos deshacer de ella. Entonces, bueno, yo les prometí más eh, trucos de Telegram. Entonces, el primero que les voy a enseñar es uno muy útil para las personas como pues, yo, que necesitamos eh, agrandar la letra, ¿cierto? Ver un poco más grande la letra. Entonces, ustedes se van a Configuraciones. Configuraciones de chat. Y aquí hay varias cosas que ustedes pueden hacer. Pueden cambiar el color. Miren todos los colores que hay. Ustedes pueden escoger cualquier color de estos para eh, el que les guste más, o sea a mí me gusta el azul, O sea, yo soy azul, entonces me gusta el azul. Entonces aquí en configuraciones de chat. Pueden cambiarle las esquinas, pueden ponerle que el modo autonoche se encienda, que quiere decir que cuando, si yo lo, lo pongo acá, a las 7 de la noche, él se va a poner en modo dark, en modo, modo oscuro, entonces es lo conveniente para, para la noche. Y lo que quiero enseñarles acá es, sobre todo para nosotros los que no vemos ya, es ustedes pueden cambiar el mensaje, el tamaño de la letra del mensaje. Entonces simplemente yo acá lo tenía en 16 y miren, ustedes lo pueden subir hasta 30. Entonces creo que eso es muy útil para muchos. Dejémoslo en 16 ese es el primer, el, uno de los trucos, entonces ya les enseñé a exportar de WhatsApp las conversaciones e importarlas a Telegram, cambiarle el color y la letra, ahora otra cosa que les voy a enseñar y quiero enseñarles es eh, hacer traducciones en Telegram, listo, entonces aquí encontré este bot que se llama Yandex Translate. Entonces, eh, bueno, aquí yo le he puesto, por ejemplo, a, a pegarse a las normas. Entonces, sticking to the rules. Vamos a ponerle otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? English, how are you? Entonces, eh, ¿sí ven? Pueden tener un traductor, un bot traductor en línea de telegram hay muchos eh, si me dejan en los comentarios hay bots que ustedes pueden ver series y películas por telegram entonces bueno eh, la herramienta está muy buena eh, qué otra cosa les iba a enseñar eh, ah bueno acá si ustedes le ponen la lunita se pasa al modo noche la, con el solecito se pone en este en si pone la luna se pone en modo darco, modo nocturno, modo oscuro, si yo lo pongo así se pone en modo día, entonces se pone blanco y eh, bueno, una cosa que les quiero enseñar también y es a los que tienen eh, iPhone, es eh, cómo activar las eh, notificaciones en iPhone entonces aquí gracias a Mariano que me envió la configuración yo no sé si se alcanza a ver tal vez no pero bueno yo les cuento que lo que tienen que hacer porque pues yo iPhone no manejo tienen que ir a configuraciones o settings en inglés y en notificaciones en notificaciones hay una parte que se llama deliveries en inglés cierto notification deliveries o entregas debe ser en español y le dicen que de forma permanente o persistente para que les entregue eh, todas las notificaciones, esto es en el nuevo iOS 14 entonces bueno, eh, ahí les dejo más eh, unos pequeños otros pequeños trucos, ahí les dejo otros pequeños trucos de de Telegram en el, en el video pasado pues eh, vimos la la mayor parte, eh, y bueno, los que se quedaron hasta acá, una cosa que yo siempre he estado viendo mucho ahorita y es que muchos están quejando de que cuando suben las fotos a Instagram, Instagram les quita toda la calidad, entonces yo les voy a enseñar cómo subir las fotos a Instagram sin perder tanta calidad, pero eso se tiene que hacer es desde el computador. Entonces voy a tratar de grabar la pantalla del computador y les voy a mostrar cómo se sube una foto sin perder tanta calidad. Entonces, para adelante a ver cómo se hace eso. Yo trabajo con Safari. Entonces lo que tienen que hacer es incluir el menú de desarrollador. Entonces simplemente van aquí a las preferencias y en avanzado le dicen mostrar el menú de desarrollador. En la, en la barra y entonces cuando ustedes van a Instagram yo le voy a decir acá desarrollador y utilizar agente de iPhone y van a ver que me va a salir aquí el más y yo ya aquí puedo subir la foto desde mi computador entonces así yo puedo subir una foto a eh, Instagram con mucha mejor calidad. Bueno, amigos, eh, los que llegaron hasta acá, muchas gracias por quedarse. Eh, espero que este mini tutorial de Telegram, que estuvo corto pero sustancioso, les haya gustado. Eh, ya saben que los pequeños detalles está el sabor. Eh, oiga, muchas gracias por ver el video. El me gusta, el suscribirse me ayuda muchísimo. Y bueno, yo así puedo motivarme a seguirles dando más contenido. Eh, y bueno, por favor, cuídense del COVID y, como siempre, para adelante. Para adelante.